Hola amigos, amigas, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que estén bien, que estén pasando un buen fin de semana Les invito a compartir, a darle like a este video Que les voy a mostrar mi colección de billetes Sí, esto es muy aparte ya de mi colección de monedas Que me faltan muchísimas por, por mostrarles Pero, este video va a ser dedicado a los billetes Que tengo, ¿sí? uno por uno, se os voy a ir mostrando, tengo bastantes y son todos, son todos los que tengo, ¿sí? son como unos 20, vamos a ver, tengo desde un peso, peso mexicano, este billete hasta parece como si fuera un dólar, <risa> hubo un video que dije que era un dólar, que me confundí, pero pues ni viendo el escudo ahí de, de del escudo, del este la, la piedra azteca, creo que es la piedra azteca, ¿verdad? Este billete eh, se fabricó en Estados Unidos. Ahí, ahí dice banco de No, no Company. Ahí está chueco la letra ahí. Vamos a ver otro. A ver si se alcanza a distinguir. Este dice American Bank Not Company. Este está borrado. Este que les acabo de enseñar. Not, la está borrada sí, este es el, el otro billete por la parte posterior tiene un color como rojo está, está muy bonito este billete sí, tengo uno dos tres, cuatro cuatro billetes de un peso y estos están... Este sí está muy muy bien tratado. Únicamente aquí le falta un pedacito. Está muy bonito. La parte de atrás. Igual voy a hacer el... el videos independiente de cada... De cada billete. A ver cuál es su... Su valor. Si alguien está interesado. Pues aquí me pueden... En adquirir alguno de estos billetes que tengo, me, se pueden comunicar conmigo a través de, de mi correo, por WhatsApp, Messenger. Ahí tienen mi teléfono en, en mi página, de, en mi fanpage. ¿sí? Igual en YouTube, eh, pueden eh, dejarme comentarios si están interesados en algún billete. Este es de 5 pesos, mexicano, Banco de México. Está, está en muy buen estado. Pues sí, pues está arrugado porque pues... Eh, como no tengo o mi mamá... Que yo yo adquirí esta herencia de mi mamá. <risa> ella fue la que empezó a coleccionar los billetes y monedas. Sí, está muy bonito. Y pues no tengo cómo, cómo ponerlos en su... De eso, de eso sí compré este bolsitas donde se meten los billetes para conservarlos pero he tenido flojera yo creo que ahorita terminando este video lo voy a hacer los voy a poner ya en su en su mica 5 pesos este es otro este es muy diferente a este que le acabo de enseñar este es del año 1969 y este es del año 1972. Bien, continuamos. Este es otro billete de 5 pesos. Y este es del año también 1972. Este también es de 1972, no más que este... Le hace falta también un pedazo aquí. Está muy bonito. El reverso. Una ciudad, ahí hay un puente. Desconozco qué ciudad sea, no dice. No dice. Sí, de estos sí tengo bastantes. Este es del año 1971. Un año antes que eso. Si sí está mejor conservado. El año 1972. Eh, también está muy bien conservado. No le hace falta. Está, está doblado. Aquí. Está completito. No le hace falta ningún pedacito. Está, está entero. Tengo de 10 pesos. Vean. Este es del año 1977. Este está muy maltratado, muy arrugado. Ahí está, 10 pesos. Pero está entero, ¿no? Tampoco le hace falta. Pedazo, nomás que está doblado, está doblado de las esquinas. Este otro de 10 pesos. Está, este ya está muy delgadito. Este sí estuvo bastante en circulación al parecer del año 1975. Sí. Pero, pues, igual, si están interesados en tenerlo así, ahí está. 20 pesos el año 1976 al parecer se, se, se pone borroso la imagen al final tengo el billete que más me gusta se me hace muy muy bonito de hecho se los pasé en un video anterior y va a ser con que vamos a cerrar este video el último billete es año 1973. 20 pesos. Vean. Está entero. O no. Sí, está doblado nada más. Más que está roto. De modo. Este es el que está mejor conservado. Igual tiene sus dobleces. Por eso es importante meterlo. A su respectiva estuche o bolsita. No sé cómo se le llame. Portabilletes. si sí, tengo una. Este es del año. Perdón. Es del año 1977. Está, está muy, muy bien conservado este. Este es. En esta carterita la, las tengo. Está muy viejita está rota, pero pues los mantiene un poquito bueno, sin maltratar, pues está su uso y todo eso, pues tiene muchísimos años esta, esta carterita, este es del año donde mmm, dice 1977, Si alguien conoce de billetes y vea, ah, pues ese billete es único, no sé, me interesa, pues aquí lo tienen. ¿eh? Yo voy a investigar pues uno por uno, pero pues lleva tiempo. Benito Juárez, se si recuerdan, ha estado en varios billetes. Ahorita, si no mal recuerdo, está en el de, en el de 500 pesos. Ha estado en este de, de, de 50 pesos del año. ¿Cuánto año ¿No se ve el año? A ver si alguien lo ve por ahí ¿No se ve? Tal vez en la parte posterior ¿Se ve el año? No ¿Qué dice esa letra de ahí? Vamos a ver no, se, se ve borroso ni, ni con el zoom de la cámara alcanzo a leerle. <risa> si me hace raro, ¿es esa la fecha? No. Impresión general, creo que dice. Ah, aquí está la fecha. Bien escondida, tiene 1961. Y sí, está, está bien. Bien escondida, no lo había visto. Es, es el mejor ese. Este es del año 1961 también. 81, pues era la sabe. Ah, les comentaba, ha estado en este billete de 50, en los billetes de 20 pesos, y ahorita ya está en los 500. Ha ido progresando Benito Juárez. <risa> Este es del año 1900. No, es, es 8, ese, ¿no? ese es 8, ¿no? Parece 8. Está maltratado este. 50 pesos. Ahí está. De 100 pesos. Del año 1972. ¿Quién es este Hidalgo? No, Sí, ahí dice Hidalgo. El cura Hidalgo. Los billetes de a 100 pesos de antes. Muy bien. De estos, nada más cuento con dos. Este del año 1967. Este está también muy bien tratado. como ven una moneda ahí <ríe> en el escudo Venustiano carranza 100 pesos tes. el año 1982 ese también está muy muy muy bien este me acuerdo que mi papá se lo regaló a mi mamá llegamos a una tienda de monedas y vi este billete. Y se lo compró mi mamá. Sí. Está. Este, este es el más nuevo. Que, que está en la colección. Este. Todos los demás tienen años y años con, con mi mamá. De estos tengo tres billetes. Este es de año 1981. está en muy buen estado, nomás que está sucio <risa> del año 1974 este también está en muy buen estado no le hace falta ningún pedacito del billete este, sí, está mordisqueado de aquí. 500 pesos. Año 1977. Ahí está. También parece dólar. Sí, pues son de los que se imprimían allá en Estados Unidos. Porque al parecer aquí no contábamos con impresoras. Y aquí se manejaba pura moneda. O oh, de esos billetotes bien grandotes. No sé si los han visto. A ver si un día que vaya a una tienda de numismática Me consigo uno de esos Unos billetes de esos Para mostrárselos Este Son 500 pesos Del año Mil ¿Qué dice ahí? No alcanzo a distinguir la fecha A ver No me alcanzo a distinguir la fecha Ahora déjeme hacer un zoom, así de lejos, 1984, solo así pude verlo. Ahí está. Muy, muy llamativo el, el círculo ese de Maya o Azteca, no, no sé muy bien qué sea. Calendario Azteca va a ser, ¿no? 1984, el año de este billete. Está completito. No. Sí, está completito, está doblado nomás. Ahí está. Esto tengo cuatro, bueno, cuatro, cinco. Cinco billetes. Del año 1983. Estaba bien chavito. Sí me acuerdo, pero sí me acuerdo que mi papá llegaba con estos billetes. Este, este y este son de los mejores que tengo. Estos dos, el año 1984, no tiene dobleces, sí, tiene uno al centro. Este billete es del año 1984 también. Si sí, estos no les falta ningún pedazo, están muy, muy bien conservados. Obviamente tienen sus pequeñas arrugitas. Se siente áspero. Bueno, eh, no, pues es el, al tacto, se siente el borde de la, de la, del grabado este, de la impresión. Están muy bonitos los billetes de antes. Muy bien hechos. Mil pesos. Sorjana Inés de la Cruz, según yo, ¿no? Si no estoy mal. Vean qué bonito billete. Este es del año 1983. quiere enfocar la cara de, de Sor Sorjana, la imagen, por eso es así. Vean qué bonito adverso o reverso el año este billete es del año mil 85. ochenta y ahí está ya casi terminamos este, pues sí, está muy, muy maltratado. Es el que más maltratado está. Que Aquí el vecino puso música de bajos. Este es del año 1985 también. O 65. Ay, no, es 1955. Con razón está tan maltratado. Está viejísimo este. Y si hubiera estado... Mejor cuidado. Yo creo que sí. Valdría la pena. La, la, la adquisición de este billete. Está muy viejito. Yo creo que fueron de los primeros que salieron. En aquellos años. 1955. Casi 30 años de diferencia. O 30 años de diferencia. Y este es el que más me gusta. Por los colores. <ríe> 5 mil pesos. Hay, hay billetes de 5 mil pesos. He visto muchos, pero casi no he visto a personas que, que tengan este billete. ¿sí? Los billetes que tienen de 5 mil pesos son parecidos a los de mil, con este tipo de colores. ¿sí? Pero este muy poca gente lo tiene. Yo soy uno de los afortunados que cuenta con este billete. De cinco mil pesos de los niños héroes a color a ver la fecha año 1847 pero ese es de, de cuando pasó todo esto pues de la de los niños héroes pero el billete su impresión fue en 1985 vean hasta hasta acercándolo se ve se ve bien chido muy muy muy bonito se me hace este billete parte trasera también vean el castillo de Chapultepec ¿qué tal? ¿les gusta? ¿cuánto creen que valga este billete? voy a investigarlo bien amigos pues sería todo espero les haya gustado mi colección y si hay interesados contáctenme, ya, ya saben por dónde, este, y yo ya estoy haciendo mi aportación, a mi colección de billetes para mis hijos, alguno de ellos que lo quiera seguir la tradición, este billete algún día va a ser como conmemorativo, son de los primeros que salieron, este es de la serie AE, sí, y nuevecito, no está maltratado este va derechito a la, a la hojita donde se aguardan para conservarlo tal cual y después de, no sé 20, 30 años eh, hagan mis hijos a lo mejor lo mismo que yo estoy haciendo si no son sus videos de que esta colección es de mi papá de mi abuelita pero ahí está que según eso, les voy a contar así rápido, est estos billetes los están vendiendo hasta en 30 mil pesos. Que porque son los primeros. Pero pues no, esto, estos billetes van a salir en circulación millones y millones. Millones de billetes van a ser, eh, no son conmemorativos, van a ser, va a estar en circulación. Se van a imprimir muchísimos de estos. ¿sí? Pero es, es bueno tener de los primeros, de los primeros billetes impresos. Para que tengan ya en el futuro un valor eh, considerable. Ya cuando ya salgan de la circulación y cambien de billetes. Estos van a ser eh, las próximas reliquias. Bien amigos. Pues sería todo. Nos vemos en otro video. Ayúdenme a compartir. Dale like. Eh, etiqueten a, a alguien que les guste esto. Que sepa que aquí hay un billete que probablemente ellos estén interesados en adquirir, conseguir coleccionistas bienvenidos sean ahí está mi número de teléfono en facebook o igual comentarios en youtube también en youtube creo que no tengo en mi número de teléfono pero igual pueden dejar comentarios los comentarios me llegan directamente a mi correo electrónico y pues me avisa cuando alguien hace un comentario en mi video bien amigos eh, nos vemos en un próximo video bye